El artista plástico y gestor cultural Edwin Urbano cuenta los hechos que ocurrieron en el Parque Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, cuando policías municipales de forma violenta impidieron que realizaran el pasado lunes una obra teatral. El domingo pasado eh, vinieron unos municipales de que autorizado por la gestión actual o el presidente, el señor Alex Díaz, nos... Eh, boicotearon la presentación ya, en, ya cuando íbamos a comenzar no eh, rompieron la escenografía a mí que le estaba grabando los, su, su acción, me quitaron el celular el cual me lo dañaron no fue que si sí, me arrebataron el celular, no fue que borraron la, la, lo, lo que yo grabé ellos me dañaron el celular me entregaron una cosa que yo tuve que llevar a cambiar eh, y yo quiero, eh, como eh, ciudadano, trabajador eh, cultural, artista de San Francisco de Macorís, que esas personas que nos agredieron sean sancionadas. Es un crimen que comete Ale, de lo tanto que viene cometiendo perjuicios perjuicio de la sociedad franco-macorizana, porque atentar contra la cultura de un pueblo. ...es un acto criminal, pero además de ello... ...entonces lo que debe hacer es cerrar el Departamento de Cultura... ...que tiene más de 30 empleados ahí... ...y para qué esta cultura entonces... ...porque justamente los parques Duarte... ...en toda la República Dominicana y en todo el mundo... ...han sido lugares de placimiento, de culturización... ...de posición de obras sanas, puras y limpias... ...y si no si él conoce la historia que se vaya a la conformación de las sociedades que constituyó Juan Pablo Duarte para el año de 1838, entre ellas la filantrópica. Lamentablemente hay que decirlo, es un error, graso error de nuestro alcalde. En todos los países del mundo, las plazas públicas, por sobre todo, son escenarios culturales y artísticos. Si nos vamos desde Suecia, España y qué decir de la Unión Americana, usted va a una plaza pública y allí encuentra usted un músico de jazz, por ejemplo en Estados Unidos, un violinista, un, un artista plástico y esto. O sea que esos son, son los escenarios de los artistas. Es arbitraria, no se corresponde con la norma, con la ética, con el reglamento por el simple hecho de que un grupo de jóvenes Inquietos realicen una actividad cultural en el Parque Duarte no tiene un significado negativo contrario. Es exaltar y destacar los valores patrios de la República Dominicana. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.